Este primero de mayo el presidente pueda anunciar, hay rumores le estoy diciendo, eso es atribución del presidente de la república. Sin embargo el ministerio ya ha estudiado la parte, la parte técnica del sistema único y va a ser con recursos del Tesoro General de la Nación. primera cuestión es la decisión política, ¿no es cierto?, de hacer esto y luego ajustar toda la parte técnica ya de la de las prestaciones que va a tener porque no es no es completamente todo, hay algunas excepciones que no puede cubrir y que no se puede cubrir en ninguna parte del mundo, digamos, las enfermedades crónicas, algunos cánceres, así que es que, que necesita un tratamiento aparte. Incluir al sistema único, universal y gratuito a la población de 5 a 59 años que no tiene esa caja, caja ¿no? y que es bastante número. ¿Se tiene un estimado de cuánta gente será, más o menos? Son 5 millones exactamente, que no tienen casa, es casi la mitad de la población.